Satepan de yo no me tónanle Jesús o de Umpa, y guanoyaj y de Galilea, que no en Jesús. Sé profeta, machquitlaquitta y techi pueblo. Ni Coaguacito Galilea, no de Umpa o que recibiroque y Yo me tlaca hoyeka Jerusalén, ni que en Jesús, no y no techilwite Pascua. Satepan Jesús ochemoyaj y tech pueblo de Cana de Galilea. Canyejo que vino natl. iwanitechpuero de Capernaum oye casewi y de Yenrey, rey, catlejo que piase y cone Ni cualquier o ni Jesús siomuquepato de estado de Judea, y guan y tech estado de Galilea, o ya para Canaan o quitaton Jesús, o kitatauti y para Capernaún, Makipatiliti y cone, porque ya Iwan y Jesús Name machitlas en quien el toca, milagro o no senial, señal, y guañón kilwe. o kilwi. Señor, saniman shiwiqui antes de mi kone. y con Jesús o kilwi. Shimucuepa mocalistik, mucone yo pastik. el toca clan Jesús o kilwi, y para icha. Ni icha, y tequipanoscawa o quinamiquito, y guano kilwique. Mucone Veces, lugares, y guan que, que ¿Y ¿Y 我們, en tan horas o pe y guanyejo a y que es la unas de tiotlaque, o en totonic, y cuacon en tetas o que omaca cuentas que esmeros y techo nora en Jesús o moconello mo pastic, y guan y familias o tan el tocaque jinao Jesús, y milagros y ahí panopa o Jesús y techo estado de Galilea, o quiche de Ouala de estado de Judea.